¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards. Vamos a jugar al nuevo modo de guerra Relámpago. Voy a dar una serie de consejos y de tips por pues, si queréis vosotros jugar. Pero antes de empezar, quiero deciros que tenéis abajo en la descripción del vídeo todas mis redes sociales, quiero destacar Instagram donde aparte de subir cosas sobre Crash of Cash estoy subiendo fotos personales mías y bueno también hacer mención al grupo de Crash of Cash Latinoamérica donde se habla de Crash of Cash un montón, es una grandísima comunidad y quiero que siga creciendo y por último y antes de empezar con el vídeo suscríbete que queda ya poco para los 10.000 y no quiero decir nada pero tengo sorpresas preparadas Ahora sí vamos a comenzar Tengo por aquí el mini tanque preparado Para empezar a jugar Bueno me he hinchado a jugar estos días Este mes de la nueva no actualización Tengo un montón de gemas de todas las máquinas que he abierto De todo el dinero que he ido recolectando Jugando al modo de guerra relámpago Como veis abajo tengo la insignia Alcanzar la puntuación total de 10.000 Insignia que he conseguido si no recuerdo mal hoy Camino de esa insignia de... Bueno, era la de... A ver, que lo voy aquí. Vale, era de 25.000. Vamos a empezar eligiendo el coche. Yo creo que el mini tanque está muy bien. Cualquier otro coche que sea rápido, como el coche de velocidad 2.0. O bueno, lo vamos a ver ahora. Bueno, está aquí el barco pirata y eres muy guarro, lo vas a utilizar porque es una auténtica cochinada coger este coche vais a conseguir monedas rápidamente pero no en grandes cantidades como puede ser con el mini tanque o el tanque con el que te van a dar porrazos y los vas a aguantar muy bien aparte de que este barco pirata no es muy rápido pero bueno para reventar coches no es mala opción un coche sombra por ejemplo yo pienso que está muy bien auto de choque lo he visto mucho también que lo utiliza la gente y bueno, le salen buenas partidas Ya sabéis, el gran veloce El pedazo de coche que es Máquina de guerra, que es complicadísimo Bueno, que te hagan daño por colisión La moto de plasma Como tanto la moto 3 Y me parece a mí que vamos a empezar Me voy a meter de adentro Vais a ver ahora que mi puntuación máxima Es de 110 Bueno, no sale ahora, saldrá después La intención es intentar hacer 250 para que me den la insignia. Que va a ser muy complicado. Ya os digo yo que va a ser prácticamente imposible. Pues soy muy malo. Ojo, primera kill del vídeo. Vamos por la segunda. No, no, que ¿me, me da. Casi me da. Vale, me van a matar. Uf, esto va a ser más complicado de lo que yo me pensaba. Ahorita a por aquí. Lo recuperamos. Lo que pasa es complicadísimo. El otro día estuve jugando con el mini donkey y es más complicado hacer las skills, pero a la larga, bueno, vas a ir curando de Ninjanki que le hacen poco daño y vas a hacer más coronas. Ahora mismo con el Barco Pirata habría matado a 20.000. No os he comentado el tema de los power ups. Si queréis me salgo ahora y os lo digo. Como los tengo puestos de manera de que me, bueno, me ayuden a conseguir esas skill los tengo tal que así bueno lanzar llamas para varios lados este es importante que considero yo que lo debéis de tener así si os metéis en ese modo de juego que bueno, lo tengo puesto con la duración ¿verdad? así, un tiempo más un segundo más de tiempo de rayo esto lo que hace es que aguante hasta el máximo posible y los coches se piensan que se va a quitar, pero no se quita el rayo, que bueno, revientas mucho con el rayo, el rayo revienta mucho en esta, en este tipo de partidas, y esto, las balas, también de congelación, está muy bien, esto como lo tengo, a esto lo tengo en durabilidad al máximo, porque quiero. bueno, me viene bien estar dando vueltas para recargar la vida, pero si queréis poneroslo de manera como era lo del aturdimiento eso también está muy cheto de que os choquéis con otros coches y aunque dure menos Sí que los mandéis a parla y le hacéis mucho más daño. La catapulta os la ponéis como queráis. La salud la tengo yo puesta de manera de que me salga solo uno, me salga cerca y que me cure mucho. Vale chicos, esto bueno, lo tengo al máximo, como debe de ser en todos los casos, con un más 40% de daño. Más 40% de daño, más 40% de daño. Que a veces me preguntáis, que ¿cómo es que, bueno, me salen las cuchillas de color rojo? Y es por esto, tenéis que tener esos tres condicionantes del Power Ups. Así, como los tengo yo Bueno, las minas las tengo con una gran durabilidad Más una mina, más una mina Bueno, esto lo voy a poner para que dure un poco más Que no sé por qué lo tengo así El de nada, el propulsor, bueno el agujero nada, esto nada y esto nada Pues así que nos vamos a ir Vamos a jugar y vamos a concentrarnos De momento malas partidas A ver si hiciéramos una iba a aparecer Vale, vale una aquí, ni tan mal Ahora viene el porculero ese por detrás A quemarme Bien para, bien para, bien para. Ole, ¿No? ole, Vale, cañón de congelación. Vamos a ver si matamos a alguien. A este, por listo, muerto. Es que divino un coche de velocidad con el lanzallamas. Ya me jodería. Vale, como veis, nos vamos curando. Así que ni tan mal. Colisiones nos van a hacer nada y menos de daño. A mí me gusta dejar las minas aquí detrás de las torres. Pues por aquí siempre pasa gente y se choca. Me gusta estar atento porque por aquí también salen coronas a veces. Me voy a esperar ahora que tengo el coña este. La protección. No me va a salir, ¿verdad? Vale, se me va. Me muevo. Me ha quitado. Vale, muerto. muerto, muerto. No me no, no, no. Vale, no me ha dado. Más 20. Ahí está, nos curamos. Ahí está. No es posible esto, tío. No, no. Qué mala suerte Muerto Ojalá te salgas Y no entres más Oja, Ojalá dejes de jugar al juego Es que ojalá dejes de jugar al juego Muerto este Dos muertes Lanzamos por aquí Muerto, muy bien, me Cuanto trail Bueno, mientras no sean barcos pirata me da igual Le doy, le doy, le doy ¡Guas! Qué buena Lanzamiento perfecto, ¿eh, chicos Nada, no muere. Tranquilo. Vamos a ver si le damos.. Ahí estamos. Ha caído. La corona la ha cogido. ¿Qué hace? Bueno. ¿Es posible? Vale, otro. Ni no tan mal. Bueno, Pero me ha dado mi propio. Pues me ha reventado un momento. El misil ahí, sí. como ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Ahí está Vale, ese Me van a matar Me van a matar, hasta aquí hemos llegado, chicos Hasta aquí hemos llegado Pero o a sea, 2.0, vamos a ver Si se nos da mejor que con el Tanque, la verdad O ha sea, unido un sub Con bueno, el suscriptor Que está ahí, dándolo todo Va en cabeza pero por poco tiempo, porque me falta a mí que va a morir Y si no, lo mato yo Bueno qué pasa? Dios, me ha reventado Hombre, no. no Hombre Paz paz y amor, amigo Paz y amor Que te ves mis vídeos ayudando un poco Que sabes que este juego es una mierda No vayas a por mí Tenemos que ayudarnos, chicos Entre nosotros, nos tenemos que ayudar este juego te saca de vicio. No podemos ir los unos por los otros, porque si no, yo dejo de jugar. Dejo de jugar, no juego más. Va, lo bueno, lo he matado. Le he un besito y lo he matado. Muerto. Buena, buena esa. Por aquí esto le doy. Muerto también, 30. Venga, vamos a ver si llegamos por lo menos a 50, yo que sé. Vale, por aquí hay una buena pica. Que ya las, las, han cogido pensaba que me daba, ¿sabes? hombre no no. me van a dar y me vieron. los que utilizan el barco son unos sinvergüenzas, es de no tener escrúpulos, son personas malas se van a cagar